...se abrió la situación... ...querés hacer la operación... ...hay algunos que pueden... ...hay otros que no pueden... ...tenemos que preguntar al que sabe... ...exactamente... ...¿cómo estás? Diego Zuriani de Valerza... ...buen día... ...Hola Nancy... Eh, ...Hola Marcelo... ...¿cómo, están? ¿Cómo días. estamos? ¿Cómo estamos? Bien, eh? bien, bien... ...sí, hoy... Este, ...volvemos con el dólar, ¿no? Otra vez la burro del trigo... Y, este, ...y la verdad es que... Este, mira, escúchame esto... ...sí... ...después de la vacuna del COVID... En complejidad, está comprando 200 dólares al Banco Central. Ah, Bien, es decir, que si vos compraste los 200 dólares, estás capacitado para generar la vacuna contra el COVID. Ah, ah no. Es un embrollo de norma. Qué bárbaro, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, bueno, digo, Diego, ¿no es más sencillo sí. que salga un simple título del Banco Central y que diga, señores, no se venden dólares? Sería más sencillo. El problema es que hay... Pero ahí se incendia el país, Banco ¿o no? Claro, salen, claro, exactamente. Hay salen. varias regulaciones. Entonces, este, eso hace que sea muy complejo. Entonces, la idea es que nosotros podamos po un poco este, desmembrar esto y hacerlo más simple, porque hay varias normas del Banco Central, de la CNB, decretos, de la FIP, de, de resoluciones. Bueno, hay un montón de normas que te van restringiendo y uno dice, al final, ¿quién, ¿quiénes pueden comprar y quiénes no? Y entonces, nosotros lo que venimos a hacer es despejar esto. Recordad que para comprar dólares vos tenés cuatro puertas, la puerta normal es la, la, la, la el mercado de cambiario, el banco, las agencias de cambio, vos podés, deberías poder comprar ahí dólares, es el lugar normal, es como cuando compras una gaseosa, vas al, al, al súper, al kiosco o a alguna vinería, eso es lo normal. Tenés otra puerta que es el mercado de capitales, donde vos podrías comprar a través de un título, es como cuando vas a comprar por ejemplo podrías comprar no es el, lo, lo normal pero es como ir a comprar un restaurante y le decís mira mira, si hay que una gaseosa no me la destapes uh -huh. y qué va a comer o no, nada me llevo eso nomás ¿entendés? entonces claro. es una forma indirecta de comprar los dólares sí. y después tenés las otras tres puertas las otras dos puertas más que son el, la, el, la cueva ¿no? el mercado informal el dólar blue el arbolito como quieran decirlo y el, la otra la posibilidad de comprar dólares a través de la criptomoneda que eso lo vamos a ver la semana, que viene. la semana que viene. Ahora, dentro de estas dos posibilidades no normales, legales, que es el mercado cambiario único y libre de cambio, el MULC, y el mercado de capitales, existen restricciones. Cuando uno ac accede a este MULC, hay un montón de normas. Un montón de normas. Uh -huh. Básicamente, para simplificar, yo voy a poner, la voy a clasificar en tres. O sea, si vos no tenés capacidad, patrimonial o de ingreso para justificar por qué vas a comprar dólares, no te van a vender dólares. Esa es la primera limitación. No importa si tenés ATP y las demás cosas. No. Si vos no tenés, el banco lo que va a hacer es consultar al ANSES y le va a pedir un certificado de negatividad. Si vos no sos empleado, jubilado o está en relación de dependencia, no podés comprar directamente los dólares. Ahora vamos a otra, pasamos a un paso más. Si vos pudiendo comprar los dólares tenés un crédito, y ahora vamos a ver qué tipo de créditos Si tenés créditos con tasa subsidiada, tasa cero, esto es de las tarjetas de crédito, o crédito en UBA que tengan cuotas congeladas, no puedes acceder al mercado cambiario. Bien. Y después, si tenés, sos beneficiario de, alguno, de, un, de algún programa social. Esto es IFE. Ayer interpretó el Banco Central también que es ATP, es decir, los ATP son subsidios que hacía, que daba el Estado a través del ANSES para que se pueda pagar a, los, a la nómina salarial. Y entonces los trabajadores de estas empresas que han recibido este subsidio hoy no pueden tampoco acceder a los dólares, aunque no hayan sido ellos los que hayan recibido Claro, eso el... creo que es lo que digo? provocó mayor controversia, claro. ¿no, Diego? Porque estamos hablando de que tu empleador... No te pudo pagar, recurrió a un beneficio <risa> y vos sos el perjudicado, de, en definitiva. El empleado es el, el perjudicado. Exactamente, o sea, lo, el, el, el Estado lo que está diciendo es vos sos beneficiario del programa, porque termina siendo, se termina acreditándote a vos, y entonces bajo esa, bajo esa línea restringe el acceso al mercado de cambio a los trabajadores que han recibido ese subsidio. Entonces... Sí. O porque no tenés capacidad, o porque tenés un préstamo, o porque tenés un beneficio, no vas a poder acceder. Ahora, Diego, un empleado público, o sea, una, si un, un, subsidio, un empleado independiente, hacer. ¿no? Un empleado independiente de alguna empresa, recibe en algún mes, recibió ATP, él no puede comprar dólares, ya lo sabemos. O en, o en ese mes que está por comprar, porque algunos también en los meses anteriores recibieron... Pero ya no. Pero, eh, por ejemplo, este mes, no. Claro. Entonces, ¿ahí sí puede? O si no, recibió no. una vez, ya no puede. Queda registrado. Claro, la restricción, por ahora, no, no, no ha sido muy clara, porque claro. esto ahora... es una no vas a poder comprar de acá, además, no es que te el mes que viene. No vas a poder comprar hasta que sigan el CEPO. El CEPO, claro. el CEPO, el CEPO. Y ahora, ¿y el Entonces, empleado sí, público común y corriente? Que, porque y accedería... El empleado público. El ATP también fueron para empleados públicos, ¿no? Hubieron entidades públicas que han recibido ATP. Entonces, si ellos recibieron, tampoco van a poder acceder. Ahora, si vos hiciste esto de financiarte en 12 cuotas, si financiaste la tarjeta, si tuviste un IFE, o si tuviste otro programa, una tarjeta alimentaria, tampoco vas a poder acceder. ¿no? Uh -huh. Ahora, Entonces, Diego, no eh, y ante esta situación, supongamos que quieras hacer una compra en dólares... Una compra de 40 dólares en algún lugar, en algún este, Amazon, se me ocurre decirte, o Aliexpress. Eh, ¿Se puede? Se puede. V vos fíjate que tenés un tema. Vos, las re otras restricciones, que hay otras normas de restricciones, es que vos podés acceder, según lo que te habilite tu tarjeta de crédito. Tu tarjeta de crédito tiene un cupo, sí. vos podrías comprar con ese cupo, hacer gastos en dólares. Obviamente que va a ser más el impuesto país, más la percepción del 35%. Ahora, es lo que vos vas gastando ahí se va a reducir del cupo. Entonces, todo lo que gastaste este mes se va a reducir el mes que viene del cupo del 200. Si vos gastaste más de 200, no tenés nada de cupo y se transfiere al mes siguiente. Y, este, y si no gastaste nada, tenés el cupo de los 200. Si sos todos de, dentro de este grupo beneficiado de no estar dentro de todos estos excluidos, claro. ¿no? Así, no tener un programa, no tener un crédito, tener capacidad. Perfecto. También existen otros tipos de restricciones, ¿no? Porque existen restricciones que van de la mano de que si son dos titulares en la cuenta, uno solo puede comprar el cupo de los 200. Este, existen otras restricciones, como las grandes empresas, si hicieron un, una moratoria, no puede acceder al MUL. Si tiene una deuda después de diciembre tampoco puede acceder. Y bueno, toda esta gama de restricciones que se vienen dando sí. para que vos no puedas acceder. Y tampoco puede acceder al mercado de capitales, o sea, también han puesto restricciones ahí. Claro, ¿Y porque si no nos íbamos al mercado de capitales, que vos muchas veces nos claro. explicaste de qué se trataba, comprar sí. algún título, eh, etcétera. Ahora tampoco, Pensame. hay algunas. No, o sea, ellos lo que te dicen es: vos fuiste al mercado de cambio, no podías al, al mercado de capital. Tuviste Ajá. un préstamo, un ATP, un préstamo, un subsidio, no podías al mercado de capital. Tampoco podías hoy al mercado de cam cambiario. Claro. Claro. No podías a ningún lado, básicamente. O sea, básicamente te están obligando a ir a la cueva prácticamente sí si vos querés hoy no podés hacerlo y, que y el dólar estar dentro de sí. ese grupo muy selectivo claro y, y, sí, y, y si uno compra un dólar eh, supongamos eh, que estás habilitado para comprar en tu caja de ahorro en dólares en el banco en cuánto sí. estás pagando ese dólar y en cuánto estás pagando en la cueva obviamente que esto que decimos que es una puerta estás pagando aproximadamente 135 que es el dólar solidario se llama sí con, con los impuestos ya incluidos, ¿no? Con el 30 y el 35. 30 y 35. Sí, con el 30 y 35. Entonces, pasa es que si vos cerrás una puerta, la gente que iba a entrar en esa puerta va por la otra puerta. Entonces, claro. eso hace subir el precio. Las claro. la medidas que están tomando están haciendo que sube el precio. Pusieron el impuesto al 35 para llevar el dólar oficial a 130, como el Blue, y el Blue se fue a 140, 150. Entonces, está. No tuvo efecto. La, el Banco Central sigue perdiendo las reservas. Y es un problema significativo. Y un problema porque no tiene las reservas que claro. hace falta. E incluso ha metido en el mercado de capitales el parking. Es decir, vos vas a comprar la gaseosa al restaurante y te dice, sabes qué? Tienes que dejarla cinco días en heladera para poder sacarla. Básicamente ese es el degenio. Sí. Es así. Claro. Entonces, es, por eso te digo, vos pudiste comprar los dólares en Argentina puedes poder hacer tranquilamente la vacuna del covid -19. Porque es tan complejo como Pero también, saber lo que podemos hacer? Es llamar a los chicos de Valersa para ver qué hago con el poquito claro, ahorro que tengo. porque hay, hay es... algo que, que no no sé si a mí no me quedó claro o si no está claro en definitiva en las normativas. Vos nos decías, Diego, los que hayan accedido a la compra convencional a través del banco de los 200 dólares... ...no pueden sí. entrar al mercado de capitales. Pero eso es también de por vida o hasta que dure no, el, el cepo, cepo o, o mes a mes uno puede ir renovando. Porque capaz que hay personas que hace dos meses han tenido un extra, han comprado dólares... ...de la manera claro. convencional a través del banco, y ahora querían entrar al mercado de capitales... ...y tampoco lo van a poder hacer. Bueno, la norma, generalmente la norma tiene vigencia. Son tres, cuatro, seis meses y te van poniendo límites. En el caso, puntualmente, el que vos estás planteando es el que compró hace 90 días atrás. Uh -huh. Entonces, te este, viene con ese, con ese tiempo y eso va cambiando, claro. constantemente Bien. va cambiando. Y, este, y es un tema, porque además vos en el mercado capital no compras a 130 dólares. ¿no? Lo vas a comprar como... Es como comprar, la gaseosa no la va a comprar en el restaurante más barata que en el súper. Claro. Entonces, eso lo vas hace. a comprar a 145 pesos pero sin, sin, restricciones. sin restricciones ahora si sí podés entrar porque también hay un montón de cosas Ahí está. es un tema bastante complejo este, y constantemente va cambiando entonces nosotros vamos a publicar esto en nuestras redes para que queden los tips y cada uno pueda ver si, si te afecta o <coughs> no te afecta porque como te decía si estás en la moratoria no podés acceder claro. si tenés un programa no podés acceder si tenés un crédito no podés acceder si tenés un beneficio no podés acceder hay un montón de restricciones que te van cercenando eh, tu derecho Ay, y hay ya. que ver de no entrar en, una, en alguna norma en la que estemos incumpliendo... Ajá, y sí. sea peor el remedio que la enfermedad. Lo, lo de los ATP creo que ha impactado, ha porque impactado. en este tiempo el 90% Mucho, de las empresas sí. ha recibido ATP, ¿no? Entonces, eh, que, sí. que, que los empleados no puedan acceder a la compra de dólares por haber recibido este no, beneficio creo complicado. que ha, ha provocado bastante malestar. Pero hay algunas opciones, Diego, si nosotros nos comunicamos con ustedes de Valerza, claro. ¿nos pueden dar opciones por para invertir, sí, opciones. para...? ¿Hacer Mira, mover nuestra dicho, plata? Hay un dicho de Confucio que dice, si vos tenés un objetivo muy difícil, no cambia el objetivo, sino cambia el, el camino okay. para llegar a ellos. ¿no? O sea que uno siempre está buscando los pericuetos, los, los agujeros. Nosotros estamos, gracias a Dios, en ese exclusivo mundo no alcanzado por esquivando las balas, este, <risa> así que estamos este, con posibilitado de acceder al mercado de capitales. Así que pues, tenemos distintas opciones y vamos a hablar de eso la semana que viene ahí cuando vemos del dólar a través de las criptomonedas. Perfecto. Me encantó. Bueno, los buscan en las redes sociales, se pueden comunicar por ahí y por supuesto acercarse a las oficinas de Valerza, Diego. ¿Dónde queda? Sí, Alvear 499, local 2, ahí a Medio del Shopping estamos. Este, y además nos este, pueden buscar por las redes sociales. Una sola cosita que quería hacer es felicitar a la empresa a la empresa Villanueva que cumplió 14 años este mes. Y en especial a una gran amiga, socia y gran empresaria y mujer, Silvina Sosa, que le mando un gran abrazo. Perfecto. Bien, ahí está también vale, Lo, bueno. los saludos. Muchas gracias, Diego. Vale. Hasta el próximo miércoles. chao Diego. Bueno, chao, luego. nos vemos. Nos vemos. Y nosotros con este dolor sí, de sí. cabeza nos vamos a, a ver cuál es la información desde exteriores de la mano de Cristian Mamari. Ahí está.